Eh, como, como, como es el hospital, a evaluar que van. Ellos no van a iniciar, ellos van a evaluar la construcción del puente. No es verdad que eh, van a arrancar seguido, es a evaluar las casas que hay que, que eh, eh, comprar para poder hacer el puente de Ugamba y de Bijao. Pero usted ustedes cuenta, él se quedó a nivel de funcionario. Nos vieron a nosotros aquí ni siquiera nos llamaron. Porque a ellos no les interesa que la huelga se quede sin efecto. La huelga va, claro que va al día 7. Nosotros lo que entendemos es que ellos vinieron a hacer lo que más hacen. Un busto político, porque ni con nosotros conversaron, que lo de menos. Ellos vinieron, se pararon en una parte del puente y no conversaron con los dirigentes que estamos haciendo reclamo de este... Esta obra, como es el puente que comunica, ahogamos con niñas de Cáceres. Ojalá que sea cierto que se va a iniciar los trabajos en esta zona, pero reitero, ni con nosotros consultaron ellos estando en esta zona. Me parece como un pañito de agua tibia, diríamos, porque nosotros decimos, Vladi, y a la comunidad le preguntamos, si nosotros no estamos equivocados, cuando los gobiernos declaran una obra estado de emergencia, nosotros entendemos que eso se hace a vapor, se hace sin, sin tanto protocolo, porque es algo de emergencia. Nosotros no entendemos por qué esto que fue declarado hace aproximadamente tres años, eh, declarado estado de emergencia, sigan con un jueguito, y como dándole larga y con una demagogia, nosotros entendemos que no, que es algo más de lo que ellos saben hacer, de jugar con el pueblo, y nosotros ratificamos llamado a huelga para el día 7, porque no solo es el puente, son una serie de demandas. Y reconocemos que no hay una varita mágica, pero co coordinen, convoquen los, los sectores populares y pónganse de acuerdo con cuáles demandas van a iniciar a darle salida para que la cosa vaya bajando. No con este, esto que hicieron hoy de venir con una visita muy, muy demagógica. Que ustedes todos lo vieron, la comunidad franco-macorizana verá qué fue lo que anunciaron estas autoridades. Aquí no se presentó el plano de la construcción de ese puente, aquí no se ha dicho cuántas casas hay que comprar para hacer un puente vehicular como la comunidad lo desea. O sea, ¿a qué vinieron las autoridades aquí? A lo mismo que hicieron eh, hace varios años cuando estaba en una campaña preelectoral, el presidente de la República anunció la construcción del hospital y dieron un primer Picasso, en estas mismas condiciones de un año preelectoral. Sin embargo, tres años después inicia la construcción. Aquí vino el presidente, aquí mismo, en este espacio, prometió la construcción inmediata del puente, nada. El ingeniero Pagán prometió que a final del año 2018 se iba a construir esta puente. nada. Y hoy viene a lo mismo. Nosotros decimos que si el interés de estas autoridades era tratar de ver cómo suspendía el movimiento bolgario, le decimos que fallaron. Fracasaron en ese intento y nosotros ratificamos la jornada bulgaria y le decimos que será la responsabilidad de ellos, las autoridades del gobierno de San Francisco, como nacionales. De la situación que vive San Francisco, porque ellos lo que han hecho un bulto, tanto en este puente como en otras obras que el movimiento social está decidiendo en San Francisco de Macorís.